Una mujer denunció este miércoles que fue atracada en una banca de lotería ubicada en la intersección de la calle Luperón y Avenida Libertad a tempranas horas por un hombre armado que cargó con 450 pesos. ¿Cómo pasó todo? Explícame. Eh, yo estaba bajada haciendo pipí, entonces me llaman, yo pienso que entra una recarga o algo que van y yo me paro, entonces cuando yo veo que me sacan la pistola y me la soban así, y se van a cracar y yo me asusté y me dije, dame el celular que yo lo tenía en la mano así como los tíos dífanos, dame el celular y el dinero y yo le pasé el celular y le di el dinero que estaba ahí arribita porque el dinero la más cantidad más fuerte yo la tenía guardada en la caja fuerte y le pasé lo que estaban arriba que es lo de yo cambiar pues si van a como como como iban a dar como las 8 por ahí dónde fue dónde fue eso? en la libertad con Luperón qué consorcio de marca la primera de fe ¿Qué te llevó? El dinero y el celular. ¿Qué cantidad más o menos? 450, porque eso yo tenía lo menudo era de yo de volver arriba. Era. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo me quedé en fue yo me puse nerviosa, yo no sabía qué hacer. Primera vez que me atracan y yo estaba muy nerviosa, yo no sabía qué hacer. ¿Cuánto era? 450 fue que se llevó. Yo le pasé lo que yo agarré, lo que yo agarré, yo le pasé, porque él me dijo pásame el dinero. Pero y yo bueno. lo que yo agarré, yo se lo pasé. Luego se fue de una vez. ¿Y qué? No sé. Yo, yo ni abrí la puerta quería. Pues si sí quería entrar o algo, que yo pensé, y si quiere entrar, me hace algo, me da un tiro. Yo ni abrí, yo pensé salir y me dije que no sé que si vocea te voy a hacer daño. Y voy a empezar a dar tiro como un loco. Yo pensé salir después que se fuera, afuera vocea pues sí, para que la gente viera o la cámara me viera y sepa que es verdad, que no es mentira mía. Y después dije, no, y si me un tiro así de lejos. Y yo pensé, y dije, ese dinero tampoco es mío, para que yo estar arriesgando mi vida. Ya se lo llevan, yo no puedo hacer nada. ¿Qué te esperas de las autoridades? ¿Qué le pido? Que resuelvan eso y que averiguan quién fue, porque yo tengo miedo de que vuelvan a hacer eso. ahí Y eso es mi solitario ahí también. ¿Dónde fue? Para NTN, Iliana Durán.